Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz sábado para todos, concluyendo nuestra primera semana del año en las manos de Dios a través de la intercesión de María Santísima. Que sea ella, nuestra Madre, la Madre Santísima, la que interceda por todos nosotros. Vamos cada uno a poner en las manos de Dios nuestra plegaria, nuestra acción de gracias. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. El Evangelio de hoy, San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Se celebraban unas bodas en Cana de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. También invitaron a Jesús y a sus discípulos al banquete de bodas. En esa se acabó el vino. La madre dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, déjame mujer, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos. Él les dijo, llénenlas hasta el borde. La llenaron de agua hasta el borde. Ahora saquen, añadió Jesús, llévenle al jefe el servicio. Y así lo hicieron. El jefe del servicio no sabía dónde había salido más vino. Los sirvientes sí, que habían, que habían sacado el agua. Ellos sí lo sabían. De modo que cuando probó el agua, convertida en vino. Llamó al novio y dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando están bebidos el menos Tú, en cambio, has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta fue la primera obra reveladora de Jesús. Con ella manifestó su gloria en Caná de Galilea y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en este sábado, primer sábado del año, encontramos esta escena de Caná, el agua que se convierte en vino por intercesión de María. Que Yo quisiera invitarlos para que tengamos muy presente en este año a la Virgen María.